En este vídeo vamos a hablar acerca de las diferencias entre HTTP y HTTPS. Para ello, ¿qué es HTTP? HTTP es un protocolo que permite la transferencia de datos entre nuestro ordenador y el servidor. En este caso enviamos un 2345, y al ser HTTP, estos datos van sin cifrar. A su vez, los datos con los que nos responde el servidor también van sin cifrar, por lo que cualquier pirata informático que intente robarnos estos datos podrá leerlos sin ningún tipo de problema. Para solucionar este problema, utilizamos el protocolo HTTPS. La S significa seguro. Esto quiere decir que los datos que se envían entre el cliente y el servidor van cifrados, por lo que si un pirata informático intenta acceder a los datos que estamos enviando, no podrá leerlos y la información estaría a salvo. Por eso es recomendable que siempre que accedemos a una página web fijarnos en la barra de arriba y ver que tiene un candadito verde, lo que nos indica que la información que estamos enviando va segura.